Somos Sodi y Selenia. Somos agentes facilitadoras, mediadoras y agitadoras de toma de decisiones grupales e intergalácticas. Venimos de un planeta lejano llamado Gobernos, Gobernos. donde hemos desarrollado habilidades para convivir mejor juntos. ¿Creéis que todo esto es más falso que un filtro de Instagram? Sí. <risa> un paraíso muy sideral, con, con casas siempre, siempre abiertas. Natura. Os vamos a enseñar una herramienta una herramienta del futuro. La herramienta que utilizamos en nuestro planeta para tomar decisiones para todo el mundo. Y aquí con vosotros vamos a ponerlo en práctica con una decisión que vamos a tomar sobre algo que queréis hacer en vuestra clase durante las próximas semanas. ¿Qué queremos cambiar? Vuestra materia prima es brutal. Yo veo talento, técnica, creatividad, ingenio, amabilidad. Y sobre todo somos súper majos y majas Ahora va a elegir dos opciones Su primera favorita y su segunda favorita En este momento vamos a elaborar argumentos que nos parezcan valiosos Para explicar por qué elegimos una cosa y no la otra Creemos juntos y juntas un mundo amable, justo y muy molón Que venir al cole sea un gran fiesta. Gobierno de Navarra. Nafarroa gobernua